Hola, bienvenidos, buenos días familia, una vez más cocina al aire libre Esperando que la estén pasando tan bien como nosotros aquí en la, en la Quinta Chacón Bellido, que nos ha abierto sus puertas. Eh, una quinta preciosa con un parque frondoso, disfrutando nosotros de un día espectacular, tal como ustedes también eh, disfrutan del televisor. Eh, vamos a presentar a nuestros ayudantes en el día de hoy. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Me voy a bajar para saludarte, Bonza. <risa> siempre, siempre tan ocurrente, Patricio. Y a Hola, mi derecha, familia. Axel. También eh, Ahí con su palo de amasar eh, Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer locro a alopaguaseña Un locro pulsudo Pulsudo, bien pulsudo Para ello vamos a usar lo que Toda la familia tiene en su casa En su heladera, vamos a usar lechuga Por este, por este lado, tenemos acá sal Zapallitos verdes eh, un, un poquito de caracú Vamos a usar también eh, Porotitos negros Podemos podemos incorporarle chorizo colorado, el clásico, eh, vamos a usar una botella de curcuma, eh, aceite de oliva si puede ser, también puede ser girasol o mezcla, ¿no? eh, vamos a usar también eh, un oflador para, para aflojar la masa y eh, batimos con el eh, batidor. La zanahoria es para el aderezo. Eh, la vamos a cortar muy, muy chiquitita, la zanahoria, y la vamos a adorar. Bienvenido, bienvenida, eh, una noche más que con el análisis eh, político, social, dos campanas, dos, el programa líder en eh, debate político. Eh, en este caso, dos campanas que nos dirán sus verdades. Eh, estamos hablando de Chuchi Marrone, eh, político de larga data. Eh, agradecemos mucho su presencia, Chuchi. De nada, de nada. Si hay que estar, ahí estoy yo, como siempre. Eh, a mí me llaman y ahí estoy. Gracias por eso. Eh, por otro lado, eh, la presencia de incipiente político, eh, Gabriel Cabana Day. Eh, Gabriel eh, del Interior también. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, gracias por la invitación, Chaco. Muchas gracias. Eh, gracias por su presencia. No, no, no, no, no. Eh, la temática de, de esta noche. Eh, ah. Empezamos con... Eh, la noticia de la prohibición de los transgénicos en Bolivia. Eh, la opinión, eh, el análisis de cada uno de estos personajes eh, para usted. Chuchi. ¿Eh? Sí, sí. Eh, transgénicos eh. en Bolivia, la prohibición de, del consumo y la práctica, ¿no? Ah, es que los transgéneros son, son una porquería, che, son una porquería, mira, yo te voy a contar. ¿Eh? Yo te voy a contar, porque esto, esto me pasó ahí, allá, en mi pueblo. Resulta que los changos se tenían que ir allá al otro pueblo a estudiar. Y no, pues, porque Si yo, acá hay guita, yo la guita que pone la gente es para el pueblo. Entonces yo digo, voy a hacer un colegio acá. Voy a hacer un colegio secundario, primario, nocturno, de, para los adultos, para, lo, para todo. ¿Eh? Y entonces, los changos se me iban al, al colegio y de, a, a la noche, a la noche cuando salían, estos transgéneros, ¿eh? Se las paseaban de un lado para el otro y decía ¡Galí, chamo! ¿Qué? Es esa porquería, pues. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué estoy hablando de estupidez, señor? No, yo sí, como no, no, no. ah, Escuchamos yo, yo, yo, eh, la otra campana. Eh, Gabriel. No, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Transgénicos. Eh... ¡Ah, eh, no, eso, no, transgénero, no, no, no, transgénero! ¡Transgénero! pues! <risa> bueno. ¡No! Eh, ¿Y qué sé yo? Está bien, no sé. de Bolivia, yo sé que hable, o morales en Bolivia. Sí, yo puedo hablar de la realidad nuestra, de lo que es acá. No, no sé contestar. Yo, con todo respeto, te digo. Eh, Cambiamos entonces eh, la pregunta. Eh, un poquito, ¿Qué opina eh, de, de, de los transgénicos, Gabriel? De los transgénicos. Y bueno, por eso digo. Eh, a ver, eh, yo creo que todo está bien en, en su justa medida. No, no podemos exagerar. Eh, es como todo, cierto. ¿sí? Una cosa exagerada por ejemplo de muchacho, porque, en, en, en el de Y nosotros eh, habla de trabajo infantil, por ejemplo. Hay, hay conceptos ¿no? Es decir, ¿Cuál es el concepto? el trabajo infantil. ¿no? Hay que conocer la realidad del peón de campo también. Eso es lo que digo yo. No sé. Eso, eso, no, pero, no, nosotros trabajamos para eso. para. para para mejorar las condiciones en, en, en, en el entorno en, en, en, en, en el que eh, nosotros... Las distintas miradas, eh, las distintas, eh, el distinto análisis eh, que se da de un mismo tema. Eh, tenemos ahora, gracias a la tecnología, también la posibilidad de su mirada. Eh, arroba dos campanas dos, eh, sin espacios, sin acentos. Gracias a usted podemos tener su opinión eh, a través del tweet. Eh, no nos deje. Hasta el próximo bloque. Bueno, a ver, chicos, lo de siempre, ¿no? Estudien, estudien, estudien. Vos, vos, Escobar, a ver si me levantas el aplauso, ¿eh? Bueno, hasta mañana, chicos. Hasta, hasta mañana, señorita. ¿Eh, chango, si nos hacemos una cabeza guateada esta noche. Y bien, seguimos entonces. Eh, Axel, Axel, por favor, eh, nos alcanza el orégano como ingrediente, un orégano especial el orégano sabemos que es muy bueno para la vista Patricio por favor me trae mostaza por favor Dale. y edulcorante Axel un mentizán y un poco de miel vamos a usar Patricio te molesto nuevamente, mermelada y avena por favor los 30 mil pesos que están en la mesa el patito amarillito, ese, muy bien, muy bien. Y por último, por último, la avena, te dije, Patricia, La avena, perdón. La Avena, sí. Y ya que estás ahí, por favor, la miel, la miel. Otapó. Okinasai, okinasai, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ok, ok. Japoneses, ¿verdad? Ajá. Guía, licenciado en turismo. Internacional especializado oh. en colectividades. Oh, o, o, del ¿Cuál? Este. Yes. Oh, oh. Folletito. Oh. Eh? Uh -huh. Hoy tenemos una promoción porque estamos en el lanzamiento del eh, turismo dietético. Yeah. Dietético. Oh. Dietético. Yes. incluye un avistaje gourmet. Oh, Think Eye. Gourmet. Gourmet. Good. gourmet. Good. ¿Listo? Ok, vamos, Los iniciamos. <muchas> perdón, perdón, oh. deben, deben estar eh, tranquilos por el tema seguridad. Eh? ¿Sí? Free, okay. free, free. No, no problem, no problem. Eh, tenemos, incluye un seguro, el tour. Cordel. Ah? Ok, Cordel. Cordel, Cordel. Cordel Security. Cordel Security. Eh? Toma de ahí eh, y de aquí. Bueno, tranquilo, sí, no suelte, no suelten, ¿eh? bien, bien, entonces, como les decía, es turismo dietético, nueva tendencia para volver a casa, sí, para volver sin kilos de más, la técnica del avistaje gourmet, avistaje gourmet, ¿sí?, ¿sí?, ¿está bien?, empezamos entonces,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 Oh. Esto es ternera, ternera. Oh, okay, ajá, ajá, Allá, oh, fam, amiga, ja, amiga, amiga, mía. Amiga. ¡Oh! Oh, okay, okay. Oh. Oh, foto, oh, foto. Foto, ¡Oh! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! Oh. Ali, ¡Foto! Oh. ¡Foto! Oh. Sí, ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! Ô oh, oh, no, şey. nhạc ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ là no, oh camón camón camón camón camón camón camón camón camón camón camón camón camón camón queso, queso, queso, de máquina. Oh, oh. No, oh. no, no, no no, no. No, no. no. Qué no, no, no. Come come Digamos. Bien, aquí finaliza entonces suelte, Cordel Cordel Security. Suelta ya, ya suelta. Suelta Cordel Security. Ok, ¿qué tal? Bien. Oh, waiting, waiting, waiting. Contentos, ta, ¿Eh? ta, ta, Qué bien. Bueno, eh tarifa. Oh, yes. Honorario. Tomato. Cash, cash. Ah, tarjeta. No cash. No cash. Oh, no no cash. cash. Okay, no problem. Okay. Oh, es... Uh, 30.000... Ok. Eh, Código. Ping. ping. Ah, pin, Ping. Ping, pin, Ping. Ping, Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Ping. Gracias. Parque Sarigasai. Ahora, Ticket sale. Bueno, salió bien. Ok. Si gustan, mañana, otro tour más salvaje. Sí, otro. ¿Tour? Mañana. ¿Tour? Sí, saltamiento de Cardón. Turismo Aventura es. ¿Ok? Bien. Sarigasai. Kawai. Kawai. Kawai. Kawai. Okay. Esta, esta noche, ¿qué onda tú? ¿Te busco? Ok. Gracias. ¿Qué comemos? Eh, ¿Con qué nos alimentamos? Eh, la pregunta es si el campo produce eh, alimentos saludables para la población. Tenemos acá la respuesta de Gabriel Cabana Dai. Hola, eh, Ramoncito. Sí, no, que estoy, estoy, en un programa, mi viejo. Mira, pache, un segundo y métele la noche. pregunta para Métale, para marrones, entonces, que tengamos, eh, marrones, qué, eh? qué come eh? cheche marrones. Ah, bueno, pero nosotros no es que Pula. como yo, en realidad acá todo el pueblo sí, come. Dale, dale, dale. Desde que yo estoy eh, acá, bueno, eh, eh, che, che, todo che, el pueblo che, tiene che, para che. comer. Eh. Bueno, mira, Chango, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Yo hago un asado todos los domingos para todo el pueblo, para la juventud, porque la juventud anda a mí che, no sé qué pasa, che, no sé qué pasa, que anda con la cabeza, no sé, en otro lado. Entonces, ahí en el asado me cuentan todo lo que le pasa. ¿Me entendés, Chango? Y yo, yo sé, porque yo he nacido acá, he hecho la primaria acá, pero el asadito, la carne, las verduritas frescas, yo, nada de esas, de esas cosas que, nació, que, han, que han salido ahora de soja y esta, de soja y no, no sé, yo no entiendo. No, pero eh, disculpame, disculpame que, me, que me rompa ahí, pero la verdad que, este, o sea, la, la soja es un alimento, un alimento sano, un alimento, un alimento, es el alimento del futuro, eso lo podemos discutir, Chuchi, o sea. Eh, vos fijate, nosotros, toda todo, la, la, la alimentación en la zona norte es toda a base de soja. Y la eh, problemática no, no. del transgénico, Gabriel. No, bueno, por eso te digo, es lo que hablábamos hoy. Eh, eh, todo es justa medida. Tampoco va a decir, vos de la fumigación, o sea, tenía que matar los bichos también. ¿Entendés? Y, y la soja. Bueno, este muchacho, por ejemplo, este muchacho o sea, eh, está alimentado a base de soja. La eh, leche soja, la mamá, la, la mama de este muchacho cuando, cuando le da la teta, con el perdón la palabra, eh, eh, eh, le daba leche soja, eh, ahí salió la leche soja. O sea. Eh, vemos, eh, vemos que el, el muchacho. Es un muchacho fuerte, bien alimentado. Tiene, tiene una, tiene, algunos dicen una malformación. Bueno, mal llamada malformación. Es un muchacho con, con, con capacidades diferentes. Es decir. Es eso, y además, y no solamente eso, sino que, que, que es una capacidad que ha desarrollado. Fantástico, voy ah, a Muéstrale cómo... te no, no, ¿Qué pobre cham. No, no, qué pobre no, Es un fenómeno. no, mostrales, no, pobre. no, qué no, la no, no, no, no me toca la con la, la, la, la, la, la mano es una, una capa jefe eh, la verdad la verdad descubierta la verdad eh, al desnudo eh, ¿Qué pasa que quién decís que estás desnudo, muchacho? Mira, mira, me, yo estoy desnudo? acá, acá, el señor está desnudo. ¿Qué estás hablando de desnudo, No, no, pero, pero dicen que tantas tontería, tanta opería no, el. Eh, la... ¡Qué estás pimando, cómo! No, pero mirá, mirá, mirá, mirá. ¡Cámara, chucha, cámara! ¡Cámara, chucha, cámara! ¡No va! No. No, right, suaves campanas. Eh, uh, eh, campanas crepitantes. Campanas desbordadas. Uh, eh, todas las campanas en esta. Dos campanas, dos. Eh. No nos dejé. Ya seguimos. Un violín. Eh, alf, un alf, por favor, que sea marroncito. Eh, una botella. Por acá, ponelo, Axel, por favor. Sí, acá, tres quenas, tres quenas. Eh, Probaron bueno, las quenas, están dulcísimas. Eh, un, vamos a usar un juguito de sobre, un vaso de juguito de sobre y una botella cortada, por favor, Patricio, muy amable. También me traen eh, un manojo de, de llaves a gusto eh, y una y una pava vieja, una de las una pava bien ahí, muy bien ahí me van poniendo todos los ingredientes en la mesa, eh, la pava vieja vamos a usar también eh... Sí, sí, sí, sí, sí, Houston, Houston, Grand Granbur. Sí, sí, Granbur, sí, sí, sí, lo copio, lo copio, lo copio. Sí, sí, ahí está. Sí, diga. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no? No, ¿cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que, que no volvemos. ¿Eh? Que no, que no nos van a hacer volver. Que no dejan acá. Que se han gastado toda la campaña, dice, que no. Que no hay presupuesto. se han gastado la guita en la campaña? ¿Eh? Oh, yo sabía. No. Te juro que yo lo sabía. Pero digo que no quería hacer oh, No. No. Vos te lo estabas por comer, no, no. ¿Cómo? ¿Yo? un CD de las Wi-Fi, una pelea callejera que recomendamos que sea fresca, busquen en el mercado, busquen, encuentren la fresca por favor, eh, un sonidista también vamos a usar, una, una víbora margarita, eh, podemos usar también un pañuelo que esté usado convenientemente y un tergoport de 1,5 por 1,5. Eh, con esto también poster? y un póster de la renga también gracias patricio un póster de la renga sí eh, con esto un perrito Doki muy muy pulsudo este locro de nuevo aquí con nuestros invitados eh, gracias a la producción que gracias sofi que, que ha sabido hablar eh, pertinentemente con el señor marrone eh, bueno, agradecemos eh, también a él y a Gabriel su, su participación. No, por favor. Eh, El programa está con usted, también puede participar, y en este caso me avisan de producción, un llamado telefónico. Eh, vamos a escuchar entonces preguntas de nuestro público. Eh, sí, buenas noches. Lo pongo al aire para que escuchen nuestros invitados también su pregunta. y le quería preguntar al conductor, ¿por qué no hace preguntas eh, más en serio? ¿Por qué no le pregunta de la empresa que tienen en común donde utilizan hormonas ilegales para el crecimiento de los pollos? ¿Mm? Un hombre se define por cómo baila. Wilfred Mandiu, activista zulú, eh, Dentro de esta nueva tendencia de análisis político, eh, vamos a pedirle a nuestros invitados eh, eso, simplemente. Bailar para que usted los defina en su ideología, en su contexto. Eh, bailar, simplemente. Gabriel. parece Gabriel Marrone. Sí, sí, ¿Te parece? ¿les parece? Sí. Y terminamos así bailando. ¿Sí? Producción. Música, por favor. Uh, bueno, bueno. me che. con lo que me cuesta, me, me, me, me. a ver, para. Así, viendo bailar a estas, estas personas, a estos invitados. Defina usted por cómo bailan, quiénes son, qué piensan. Eh, siempre innovación en el ámbito de de, esto, de la comunicación audiovisual. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Eh, no nos dejes de ver. nada más si bien bien bien bien bien a dónde está se fue señorita bueno vuelva bueno, de otro día bueno ahora vamos a salir acá y vamos a hablar de la parada y la comida de acá que son muy ricas pero que a mí mamá me hizo, a mí eso me acostó me costó porque eso no es otra comida que no tiene nada que ver con la comida entonces por ejemplo hay muchos picante acá en el primer día me puso una parada así y le pusieron así picante es así una broma Vos ¡Oh, ponele, vos, ponele, mucho que eso lo pica y lo puso lo puso y voy... Uh, uh, ¡Pica! ¡Pega, pega, pega, pega, va vas a dar fuego, ¡Ata! poner un piti, ah pega, ¡Uy! me tenido la lengua así como una, uh, como una cosa así roja, mira cómo picaba eso, o sea, mucho y no, se me una la Y miró, se parará, Ahí empanara cocurso. cocuso, el concurso. qué es señorita, ah lo no vino. Y también hacen otra cosa como tamare. ¿No tamare. No sé, ¿por qué comer tamare? ¿Tamar? ¿Comer tamar? ¡Ojo, boberío! Eso es un salónico una vez. A un salónico me dice, ¡Pum, pum, puh! Cagó tamar. Me lo pide la cabeza. ¡Está mal, come tamar! ¡Oh, boberío! ¡Esto va a ser recaga! ¡A el puto toma! ¡Cura! El mejor opero, así como tengo ahora. Y se fue. Y otro día me fui al concurso de la parada y comí. Todos de pulgo Los lo pulgo así. Los pulgos que hacen en la obra, así, así, así, así. Son todos distintos. Todos distintos. Uno de la heronia maría y otro de la heronia rosa. Son distintos. Bueno. Otro día hablamos. También. A ver si vino. Señorita. Una pelota de fútbol, eh, un, unos ruleros con sus bigudíes, eh, dos mochilas, por favor, dos mochilas eh, negras y rojas. Si la, si la pelea callejera se nos, ha, se nos ha puesto un poco espesa, la vamos a diluir con un poquito de fútbol. Eh, traemos también un tacho de pintura, por favor, carretilla. A, añejado, carretilla, un auto, eh, una boleta de gas pagada. Eh, el auto, por favor, si puede ser, eh, si conseguimos eh, un modelo 94 grisecito, eh, un, un 147 nos vendría bárbaro. Eh, Ahí tenemos ya la pelea que se acaba de licuar un poquito. Está bárbara para este locro pulsudo, pulsudo. Tenemos el autito, todos los ingredientes. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. vemos en la próxima. Gracias a la hombres Gracias. Gracias. Adiós. chao, chao, chao. Vamos. Vamos todos a la casa. Gracias. Gracias.